la clase va a constar de dos partes bueno, ahí están las partes del router que ustedes ya deben conocer porque supongo que ya han trabajado con router varias veces eh, entrada de potencia de los saben el encendido supongo que también encendido de wifi apagado algunos, algunos routers lo tienen, otros no eh, puertos USB y bueno, WAN y Ethernet hay que decir que están limitados por la, por la capacidad total del router ¿Está? eso es lo que vimos la otra vez de megabit, gigabit Ethernet, Fast Ethernet, todo ese tipo de cosas, lo que hace es limitar eh, la capacidad de flujo de datos del, del router. ¿tá? No podemos obtener más datos que aquellos que pasan por la Boca One del router. Si, el, si la Boca One está topeada en 100 megabits y tenemos una conexión de red de 120 megabits, estamos perdiendo 20, eh, Lo que hablamos otra vez en la clase también. ¿tá? Entonces está bueno saber eso. La segunda cosa que está buena saber ¿Tá? En este caso esta es la boca One, la, la que está de otro color generalmente y separada y estas son las bocas LAN. Un router se puede usar como switch si usamos estas bocas nada más, si nosotros no lo conectamos a internet. ¿tá? Acá no, no tiene por qué haber algo, si yo, a, si yo prendo el router y conecto computadoras acá, las computadoras van a compartir la imagen, va a funcionar como switch. ¿tá? Lo que está bueno son los puertos USB, porque generalmente los puertos USB, se, se entienden como para actualizar el software del router. Pero eso es lo mínimo que se puede hacer con los puertos USB. Porque el router tiene capacidad de conectarse a internet y descargar su propio firmware ¿tá? y actualizarse a través de la red. Entonces, ¿para qué los puertos USB? Los puertos USB sirven para dos cosas. Primero, para actualizar el firmware del router, que es la, la, la tarea menor que se puede hacer ahí. Y segundo, eh, para compartir datos entre la red. ¿tá? Si vos conectas un pendrive a cada uno de estos puertos USB y al router le decís que comparta los datos en red, entonces lo que va a suceder es que vos vas a tener como si fuera una computadora con carpetas compartidas, pero gracias a tener los puertos USB, o sea, yo tengo en un pendrive una colección de fotos, en otro pendrive tengo música, por ejemplo, y los conecto ahí y le digo al router que habilite la compartición de archivos Samba de adentro, utiliza el protocolo Samba, el SMB, generalmente para esto, entonces voy a tener... Eh, voy a poder compartir todas las fotos del puerto USB 1 y toda la música del puerto USB 2 con todas mis computadoras y celulares de la red. Eso es lo bueno. Hay otra cosa. Acá los puertos USB parecen ser USB 1 por el color blanco de adentro. Algunos son USB 2, pero los USB 3 son azules. Se distinguen por ese color, es como privativo de los puertos USB 3. Hay ah, puertos USB 3 con otros colores, pero normalmente vienen con el color azul. Entonces, yo tengo puertos sumamente rápidos, por eso, USB 3, 3.1, por ejemplo, o, o derivados, puedo conectar dispositivos de almacenamiento grandes, discos duros externos de un terabyte, por ejemplo, o de, o de medio Tera, de 500 GB lo que sea. Imagínense lo que es un router con dos de esos conectados, con dos discos de, de un Tera conectados Y yo puedo ahí poner las fotos de la familia, puedo poner películas y hacer streaming. Yo me meto a través de la red, al router, y hago doble clic en una película y la veo y el streaming lo hace el router directamente, está bueno, no le consumís este, ancho de banda a otras máquinas, no le consumís ancho de banda a la red, no tenés que o mirarlo en YouTube ni en ningún lado, si la tenés ahí la compartís fácilmente. Eso, eso es lo único en donde yo quería pararme en la cuestión de los routers, ¿tá? en este caso. A ver si me cambia de material. Acá describe lo que es la entrada de potencia, en realidad la entrada de potencia es sí. el, el conector de botar. Puede usarse cualquier transformador, siempre y cuando se respete la polaridad. Porque nosotros tenemos en las fichitas de conexión de los routers generalmente es una ficha que es cilíndrica y que adentro tiene un contacto también. Tiene un cilindro que es un contacto, un cilindro exterior que es un contacto y un puntito adentro o un, sí, ah, sí. como un pin adentro que es el otro contacto. Normalmente el, el negativo es el de afuera y el positivo es el de adentro. Mientras, mientras respetemos eso y no nos pasemos de voltaje, Mejor dicho, mientras repetemos la polaridad, si, el, si este router funciona con que el de adentro es positivo y el de afuera es negativo, tenemos que usar cualquier transformador que se guíe por, esas, este, por esas, no sé, esas capacidades y también darle el voltaje que precisa el router o apenas menos, pero no más, porque si no lo quemamos el router. O sea que cualquier transformador sirve mientras la ficha corresponda, la polaridad también y el voltaje también. ¿Tan? Puerto USB dice, sirve para realizar configuraciones y actualizaciones en el dispositivo router, pero no dice que sirve para compartir datos. O sea, la mayoría de los routers que tienen puertos USB los usan para compartir datos. Una cosa importante de los puertos USB es que si vos, tenés, si vos usas un router de Antel para compartir datos, Antel puede acceder a esos datos. Ya habíamos hablado de eso. Eso. Nosotros podemos tener, tenemos que tener un router intermedio. entre El router de borde, que también hablamos sí. de eso, ¿no? El router de borde tiene que ser de atento, tiene que ser un router interno. ¿sí? Entonces, el router interno es donde vamos a, a conectar todo. Así que, Puerto One es la entrada disponible para conectar el router a la nube o a la red de área amplia, es decir, a la línea de internet que viene del exterior. Acá, esto es muy básico, acá no habla de las limitaciones del router, ni habla de las velocidades, ni habla de qué caudal de datos puedo recibir y toda esa historia, ¿verdad? Puerto Center, Puerto permite la conexión a switches y terminales. Generalmente los switches se conectan primero de izquierda a derecha no estoy de acuerdo. Los servidores en un segundo lugar y finalmente las terminales. Bueno, siempre hay un modo paranoico de informática para todo. Yo soy bastante paranoico en algunas cosas. En el tema de seguridad, sí. Ahora, ¿qué pasa? Acá no estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de qué se conecta primero y qué se conecta después. Qué tiene conexión directa al router y qué tiene conexión secundaria. Generalmente los switches se conectan primero de izquierda a derecha, eso no sea un problema porque eso no cambia nada. La boca que use es la boca que le va a dar funcionalidad. No importa si es la 1, la 4, la 3, no importa. Claro, la... normalmente usa la primera por, claro. por tu esquema de cabeza. Es decir, vos, yo sé que conecté esto en la 1 porque hay una cosa sola. Claro. O sea, está en la 1. Si hay 3, bueno, vos ves que... ¿Qué representa para vos importancia en tu cabeza? Ah, para mí es más importante el servidor que la computadora El se servidor en la 1 y la computadora en la 2, yo qué sé. Eh, los servidores en segundo lugar y finalmente las terminales, los dos últimos. Si sí, acá habla de que en el puerto 1 conectas el switch, en el 2 un servidor y en el resto de las computadoras, bueno, tiene cierta lógica. Yo no me guiaría en lógica, pero está bien, es una forma de verlo. ¿no? Primero el switch, que es el que tiene más carga en la boca 1. Si pasa algo, está ahí en la boca 1. En el 2 pongo el servidor solo y en el 3 pongo una máquina y por ah, pero eso son criterios nomás. Bien. Ah, esto es lo que me interesa que vea. Ah, esto sí. Vamos a ver si. No sé cómo es que. Vamos a agrandar con control más. A ver cómo nos va. El más ahí a abajo. ¿Lo que? ¿Acá? Ah, sí. Ahí va. <risa> capo. Capo. Fue Marcos el fenómeno. Ahí va. Bien, entonces lo que hacemos es. Lo vamos a ver, esto es la estructura de un enrutador profesional, es Cisco, es un router Cisco de, de nivel profesional, empresarial, para alto rendimiento, son routers distintos. Lo que pasa me pareció bueno ir de lo mejor al nivel hogar, porque los routers que tenemos nosotros también son buenos, pero son para otro tipo de aplicación o ¿no? de uso. No quiere decir que sean malos, que tengo que ir a correr a comprar uno de estos, esto no lo preciso yo en mi casa. Eh, pero así es como funciona un router de nivel profesional. Lo de protector de tarjeta One, francamente no sé qué quiere decir eso, el protector de tarjeta One. No sé si se refiere a la cobertura, o si se refiere a los integrados que están abajo, eso vamos a saltearlo por ahora, vamos a averiguar bien y vamos a ver qué se trata. Dos, la NVRAM, ¿está? La NVRAM, que la vamos a explicar en un ratito, es este circuito integrado que está acá, que es parecido al procesador, ¿tá? pero supongo que en la inscripción te darás cuenta mirando la inscripción. En realidad, al, al ojo por ciento vos mirás el NVRAM en el procesador y parece lo mismo, ¿no? Y esto que no sé bien qué, pero. No es como la memoria la, la RAM en el PC. Sí, sí. Lo que pasa es que tienen memoria integrada y posibilidad de expansión de memoria a través de slots, uh -huh. los router profesionales. Ya tienen su propia memoria RAM, vos no tenés por qué comprar la memoria de forma accesoria podés utilizar la que ya trae, pero si querés, para la alta carga de transacciones, de transacciones que tiene que soportar, vas a precisar más RAM. Ahora vamos a ver por qué qué usan la RAM exactamente. Porque a, a mí me, me, siempre me causó interés saber dónde ¿no? está la tabla de datos. Yo decía, ¿cómo me la bajo yo a la pc a la computadora de la tabla de datos? ¿De ¿Dónde está la tabla de datos? Esas tablas que hacen los booters que en donde está medio recorrido de un paquete, está todo ahí. Y vos querés acceder a eso para ver cómo están haciendo los paquetes y todo lo demás. Y los comandos que vos introducís en la computadora se conectan con el router y le piden al router que le diga cosas. Entonces hay comunicación directa. Entonces, Pero ¿dónde está? Porque el router no tiene un disco duro. No tiene una unidad de almacenamiento normalmente. Entonces ¿dónde está? ¿Y dónde está el sistema? ¿Dónde está todo? Eso es lo que quería explicar. Eh, este circuito integrado eh, tengo... In in de que acelera los procesos de, de conectividad, vamos a verlo un poco, ¿vale? porque ahora tenemos otra parte de todo esto que es texto. Ahora vamos a ver todo eso. El tercero es la CPU, ese que dice, parece decir FMC o PMC, ¿tá? es un procesador. O sea que, como dijo Matías recién, Marcos recién, Mar. perdón, Matías, te mandamos un saludo, a Pablo también y a, y a Romina, no, a Romina, no, no, no, no, no, este, entonces eh, nos, nos empezamos a dar cuenta de que tiene similitud con una computadora, un router profesional. Tiene su propia memoria RAM, su, propia, su propio procesador, tiene su fuente de alimentación. La alimentación? Eso, ¿no? eso. Es. Y hasta puede tener unidad de almacenamiento, que este la tiene, vamos a ver dónde y para qué. Ah, entonces debe tener la, la tabla ahí que sigue. No la tiene ahí. No. no. Trabaja en la RAM, la, la tabla de enrutamiento. Ahora vamos a ver todo parte por parte. Está muy interesante el funcionamiento de un router profesional correcto. Tenemos la NB RAM que es el 2, y la SD RAM que es el 5. Son expansiones de memoria posibles. ¿sá? La SD es más parecida a la memoria de una computadora. Podría ser algo así. Ventilador y fuente de potencia. Muy bien, vamos a ver si nos permite pasar de la diapositiva. Volvió pues claro, yo sabía cuando, cuando vos toqueteas ahí Esa la vimos. no? ¿Esa, no? Ah. ¿Esta? Sí Ah, porque protector, ahí te explica lo que es cada uno Estos protectores cubren la tarjeta WIC Ah, ahora ya sabía Se refería a la malla que tiene por encima La, la, la, la, la, la tarjeta one La cual es una tarjeta de interfaz WAC Que tiene como función No sé qué la, la, la interfaz WAC, no lo sé que tiene como función permitir la conexión, envío y recibido de datos del dispositivo router a la red de área amplia, a la, o sea Internet. ¿tá? O sea, la línea de Internet externa. O sea que, el que ya, ya sabemos esto, el, el conector de tarjeta WAN es el que está conectado con la tarjeta WIC, que es la que realmente hace posible que nos conectemos a Internet. Ahí en, en pocas palabras es más o menos eso. Después la NBRAM es la memoria RAM no volátil. La memoria RAM no volátil, no volátil quiere decir que no depende de la corriente para guardar datos. Que pese a que vos le cortes el suministro energético, la memoria sigue eh, sí. funcionando como si fuera un SSD. ¿Ah? Más allá de que, que esto es un tema, el tema de los SSD, pero más o menos va por ahí. Se trata, el ANV RAM se trata de la memoria RAM no volátil y la memoria flash. Este componente es la memoria permanente que contiene la configuración del sistema, es decir, que su información no se pierde al la palabra inicial router. router. El router tiene un sistema operativo, ¿eh? No es como Windows, como Linux, o Mac, pero es un sistema operativo también. Es un sistema que opera a router, por eso es un sistema operativo. Es un software que hace que cumple con la operación, con el control de todo el carro que hay ahí. O sea que es un sistema operativo, en realidad. Eh, normalmente se llama IOS, pero no por, por IOS como los iPhones, sino IOS por Internet o por operating system o algo parecido, ¿verdad? va a estar por ahí también. Y está guardado en ese... Entre comillas, disco duro. Por eso no se pierde. Cuando vos flasheás, entre comillas, un router, lo que haces es escribirle por arriba a lo que ya había, al sistema operativo, haciendo eso. CPU es la unidad de procesamiento. Este componente administra los recursos del sistema y ejecuta las instrucciones para las cuales ha sido configurado. Generalmente, los dispositivos router trabajan bajo el sistema operativo IOS, Internet Work Operating System. Ta, eso. Ah, y eso es el AIM que yo les decía hoy, eh, AIM aparece en los juegos. En el, en el, el AIM y el shoot. AIM es apuntar, ¿no? Es, bueno, No sé qué, qué querrá decir AIM, no, ahí no dice la sigla, pero yo la tengo anotada. Bueno, eh, es como la tarjeta gráfica para computadora Ahora bueno, me viene la duda que sí, ¿qué significa AIM? Para mí que es apuntar porque a veces cuando sí, cuando aparece. Sí, claro, pero ¿qué es... significa? O sea... Ahora vamos a ver. Lo tengo, pero no lo tengo acá porque estas son imágenes que tomé de internet para dar una clase de hoy, no lo hice yo esto. Y el texto que, que tengo ahí es parte hecho por mí, parte eh, copiado y pegado de varias fuentes. Después se lo voy a dejar también todo eso. Es el módulo de integración avanzada. Módulo... Ahí está. Advanced Integration Module. Eso es. Eso. El cual contribuye a disipar la sobrecarga del procesador en tareas tales como la encriptación de datos. Está. Es un segundo procesador. Fíjense, yo le dije recién como la tarjeta gráfica, haciendo como una broma. Este, cuando le pones una tarjeta gráfica a la máquina no solamente puedes correr los juegos que querés sino que la máquina va a correr mucho más rápido, sí. para hasta para abrir el navegador funciona mejor bueno, el LINE eh, cumple con esa misma tarea, más o menos pero hoy a, a los datos y a lo que son las conexiones de la red SDRAM vieron que yo les dije que es parecida a la memoria de la computadora memoria de acceso aleatorio sincrónico y dinámico, por sus siglas en inglés SDRAM, SYNCHRONIC Dynamic Random Access Memory es una memoria volátil pierde la información al apagarse o reiniciarse el dispositivo y contiene las tablas de enrutamiento buffer de paquetes y procesos del sistema operativo en ejecución lo mismo que la memoria de la computadora cuando vos abrís el Firefox el Firefox está en el disco duro el procesador lo que hace es copiar a Firefox o por lo menos las partes que interesan de Firefox copiarlas a la memoria RAM y trabajar desde ahí. Nunca trabajas directamente desde el disco duro. Siempre se es usa la RAM como un paso intermedio. Esto hace lo mismo. Es una memoria volátil, está igual que la del computador y contiene las tablas de enrutamiento o sea, los datos que el router está manejando en este momento en vivo y en directo. Eh, Buffer de paquetes quiere decir ninguna conexión. Así como el Firefox no se ejecuta en el tipo duro, ningún dato que entre o salga del router deja de pasar por el buffer. Todo pasa por el buffer. Lo que llega pasa por la memoria RAM y después va al procesador y a donde tenga que ir. Y lo que salga también pasa por el procesador, va para la memoria RAM y sale. No se trabaja en tiempo real, real. Se trabaja con un poquito de retraso, un poquito de delay, apenas. Un poquito, ¿no? ¿El delay o cómo se llama en música eso? No es delay, es... Oh. La demora entre, entre que vos producís la nota y llega donde no tiene que llegar. Oh. Es súper conocido esto en informática. Como ahora está. Pre, está. Retraso. Ya, ya me voy a acordar. Y proceso del sistema operativo en ejecución. O sea, el sistema operativo que está en la NVRAM o en la, en la unidad flash se copia de memoria RAM, las partes necesarias se van copiando a la memoria RAM. Y los procesos que el, que el sistema operativo dispara también van para la ¿está? Bueno, fuente de potencia ya saben, Aparte, acá no dice mucha cosa más que, sí, claro. que lo que ya sabemos: ah, la, la, la, la reducción, estabilización de la corriente, la, el cambio de, de naturaleza de, de la alterna continua. Está, exacto. Bueno, acá eh, voy a dejar un segundito todo esto en la pantalla para que la gente lo pueda ver. Entonces, ¿De dónde se sacó el material para hacer esta presentación? Ah, lo dejo ahí un poco para que la gente sepa, y no hay más, esto sí lo voy a agrandar porque capaz que ustedes lo quieren ver, sí. Sí. Sí. Bueno. acá en vez de poner disección de un enrutador, que era lo que yo hubiera querido hacer, puse análisis de un enrutador, ¿no? entonces, esto lo tengo que desarrollar lo que dice tecnología lo tengo que desarrollar todavía pero lo vamos a desarrollar realmente ahora y después lo voy, a, lo voy a desarrollar escrito porque todo esto no, no, no, no. todo esto son cosas que obtuve de internet para no tener que hacer trabajo de cero porque no me daba el tiempo pero le agregué pila de cosas mías por el medio y lo tengo que terminar bien tecnología, tengamos en cuenta lo, lo primero ethernet a la velocidad que va 10 megabits por segundo fase de la velocidad, a la esa historia, y sepamos que el router es una... Es una sola unidad. Un router gigabit es eso, no es otra cosa. Router gigabit ya sabemos que alcanza un máximo de 1000 megabits por segundo. ¿tá? Es eso. Un router 10 giga alcanza 10 gigas por segundo. De ahí para abajo obtenemos distintas velocidades, ¿tá? pero tomar eso como tope. Así que recordar eso: que si vos tenés una conexión de 120 y tu boca One deja pasar 100, estás perdiendo 20. Hay una negociación entre el servidor de anterior y nuestra máquina. No, no se van a atascar los datos, no es que se van a aglomerar tanto los datos en el buffer que al final va a colapsar el router, no. Eh, antes sabe que vos no podés recibir esa carga y te manda menos. Pero eso es por un tema tuyo, no te, no te está robando te, El tema es que vos estás perdiendo, este, un, estás quedando un cuello de botella porque no estás haciendo las cosas bien. En el caso de que tengas un router interno, porque el router de borde siempre está preparado. ¿eh? No, pero casi todo tiene router. Y pues no, sí. que la gente que está en redes generalmente tiene. Estaría sí. bueno. Estaría bueno, <risas> pero... No, no, es que, no que están bien. Lo que pasa es que el problema es que mmm, dejas expuesta tu seguridad eh, necesariamente. Aparte de tener un segundo router aumenta muchísimo las, la, las posibilidades de defensa. O sea, aumenta muchísimo el nivel de seguridad porque lo, los routers hacen intercambios de puertos y direcciones IP... Que vos no podés adivinar, no podés, no podés anticipar. O sea, un router no se conecta por el mismo puerto. Tu, tu computadora pide acceso por un puerto determinado al router. Tu computadora tiene una IP, ya sea aleatoria o sea fija. Pero el router no informa de esos datos hacia afuera de la red. No dice que tu máquina es la 192, 168, 33, 42. No dice eso. Y no dice que vos querés filtrar datos por el puerto tal y recibir datos por el puerto cual. El router lo que hace es cambiar esa información y mantener una tabla de datos actualizada. La máquina 198, 23, 45 ahora es la IP 177.23.20.40 y el puerto 80 de tu máquina ahora lo convierte en 43.232. Entonces si vos agregás otro router pasa lo mismo. Entonces vos no le estás permitiendo a Antel que sepa desde qué máquina estás eh, trabajando, o, o, qué está, o qué tipo de solicitud estás haciendo, porque por qué Que lo maneja el router. Entonces está bueno tener un router intermedio, un router interno, ¿está? Esto, que se, las tecnologías de arriba, se aplican, en nuestro caso, al router interno, no al router de bordo, porque Antel sí sabe lo que hace y te trae lo que tiene que traer. El eso de botella que tenía yo era por, por, porque yo estaba haciendo las cosas mal no era porque Antel me estaba robando, antes me dio un router gigabit, entraba. Cuando pedí un contrato de 120, 12, creo que es, me trajo un router gigabit y me dijeron, no, nah, me trajo, estoy andando bien, pero yo, como puse un router megabit que hacía de, de intermediario entre ese router y mi red, le iba todo a menos de 100 en mi red. Entonces, otra cosa, ¿cuáles son las dos cosas importantes de tener un router gigabit? Un router interno gigabit, no hablemos del de borde, ¿qué dos cosas nos soluciona un router gigabit interno? Niño propio, ¿cuáles son? Una? Eso, poder aprovechar la conexión que me llega adelante. Si son 60, 90, 120 o 500, no importa. Yo voy a aprovechar todos esos Y la segunda cosa que me va a levantar todo el rendimiento de mi red interna en mi casa? ¿Pero cómo se traduce eso? Dame un ejemplo. Ahí me un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo un router ahora, ¿no? En el caso mío es cierto, pero. Estoy diciéndolo en el caso de nosotros. Ahora tengo un router gigabit acá. ¿Qué me cambia? Yo, imaginemos esto. Tenía un router megabit con un contrato 60... 60... Ah, 10... ¿no? Yo tengo un contrato 60-10 y un router megabit. ¿Está? Cambio el router megabit por unos gigabit y sigo con 60-10. ¿Obtuve algún algún beneficio en la conexión de datos de internet? No, pero no. sí. No, pero no es así. Decir... Ahí va, los datos siguen fluyendo a lo mismo, porque yo no pasé del megabit, yo no pasé de 100. Pero vos tenés con el mismo plan. Eso. Pero podés tener el ser... mismo Pero ¿en qué me, ¿En qué me favorece un router gigabit igual? Aunque yo tengo un plan 3-1. ¿En, me... ¿En qué me favorece un router gigabit? Ahora ya. ¿En qué... seguridad también? No, no menos lo mismo. Ah, bueno, sí, poniendo un router más. Claro, pero unos gigabits específicamente. ¿Qué se imagina? Hay algo que se me va a la nube, así desde que lo ponés. Pensemos, yo solo uso Internet en mi casa, solo solo, nunca comparto datos, no. ¿cuántas computadoras tenemos en casa? Tenemos más de una generalmente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos dos máquinas, ya ahí estamos ganando un montón con ¿no? un hotel. Solo por tener dos máquinas. Ancho de banda. Ancho de banda, pero, pero al hacer qué... Sí, ¿en criollo? ¿En criollo? ¿Mandar y recibir? ¿Mandar y decir qué? ¿A dónde? ¿A qué datos? ¿Eh? ¿Datos a dónde? No, no necesariamente. A las computadoras entre sí, al compartir datos entre computadoras. Si vos compartís, por ejemplo, una carpeta, si vos querés copiar un dato por red, vos tenés dos computadoras, por ejemplo, y si querés copiar una carpeta de archivo de 5GB, copiarla a otra computadora de la red. Con un el gigabit lo en segundos un router megabit no solamente que demora mucho más sino que le estás encomendando al sistema operativo de turno la tarea de hacerlo y acá vamos a sacarlo bien claro porque estamos grabando y todo Windows te tira la red abajo, entonces eso, Pruebe y después me dicen pongan una máquina a YouTube a funcionar o una radio online o lo que sea y déjenlo funcionando y con otras dos máquinas empiecen a copiar datos entre sí vas a ver cómo se te corta YouTube o la radio online, prueben ¿Solo con Windows? Solo con Windows. Eso con Windows no pasa. por qué? Porque Linux lo que hace es, primero que nada, negociar con el router un ancho de banda determinado, ver los procesos que están corriendo y decirle al router, asigname un ancho de banda para razonable videos. para hacer esto que quiero hacer. Entonces el router te dice, te doy 6 megas Bueno, usa esos 6 megas Si vos querés, puedes acelerarlo más y llevarlo al tope. Te voy a decir, no, no, mi prioridad es que copiar claro, no o sea, es manual. Si, automático no. Tenés que automatizarlo vos, tenés que ajustar valores para que el sistema operativo agarre toda la banda o agarre más de lo que le asigna al router. Entonces, ahí si. ¿Eh? Sí. sí, sí, sí. Entonces, lo que, la ventaja que nos da un router distinto, de, de mayor potencia, primero que nada es la velocidad de copia de archivos por red. La velocidad de descarga de internet no va a ser la misma. Si yo tengo un contrato 60-10, por más que ponga un router 10 GB, va a ser la misma, 60-10. Pero voy a volar cuando se trate de intercambiar datos entre ordenadores de la misma red. Y eso es muy importante. Imagínense una empresa ahora que hace respaldo periódicamente. Que todos los días, cada sección hace un respaldo de todas las máquinas. Toda administración, todo bedería, todo, este, no sé, atención al cliente, todo proveedor. Wow. Y que uno hace un respaldo a las 10 de la mañana, otro a las 5, otro a las 3 de la mañana. Tiene que fluir la red. Tiene que banda Está controlado el flujo de datos. Uno puede poner máquinas que absorban todo el tráfico de red para copiar un respaldo de 5 gigas, de 3 GB. Muy bien. Y los puertos son WAN y LAN. WAN por Wide Area Network. ¿tá? Que ahí se entiende. La red amplia es Internet. Eso sí, es igual, significa Internet. En pocas palabras. Y LAN es local area Network, o sea, mi red. Mi, mi computadora de mi casa. ¿Se acuerdan que dijimos que hace.? Hace años, una, una red de hogar era casi inexistente. Había una computadora sola conectada a internet, chau. Eso no se puede considerar una red. Es un ordenador conectado a una red, eso sí. Pero no es ni red. Ahora las, las personas tienen máquinas portátiles, teléfonos celulares, eh, dispositivos como estos, Smart TV, dispositivos inteligentes, impresoras de red, más de una computadora, a veces tienen una torre y tres o cuatro máquinas portátiles. Y si seguimos buscando, probablemente haya más cosas que se conecten a en internet. Entonces, hoy una red de hogar no es pagada. Hoy es mucho más importante una red de hogar que una red de una empresa a veces. No hay que tener con eso. Acá hay un usuario que... Esto se sacaba todo el foro que está en inglés, ¿no? Este, si varias computadoras con direcciones locales, si x están conectadas a un enrutador y cada computadora abre un navegador web, los cuales se conectan por el puerto 80. ¿Te acuerdan que lo vimos cuando vimos el modelo OSI? ¿no? Sí, sí. Todos los navegadores se, conect, se piden acceso por el puerto 80. ¿tá? Entonces, mira la, la, qué interesante lo pregunta la persona. Si cada computadora abre un navegador web, o más de un navegador web, mm. y solicita una página, por ejemplo Wikipedia, acceder a Wikipedia a través de HTTP, cuando se envían estos paquetes TCP 80, o sea, ¿tá? por el puerto TCP 80, el enrutador cambia la dirección local por la IP dada por el proveedor para que el servidor pueda responder la dirección apropiada. ¿Qué quiere decir? Que vos, cuando querés salir a Wikipedia, vos le pedís acceso a Antel a que, te, a, que a su vez te dé, o? ¿oh? Claro, entonces... Eh, el enrutador cambia la dirección local, o sea, cambia mi IP 192.168.0.43, por decir algo, la cambia por la dirección IP de Wikipedia, o sea, la enlaza a mi dirección IP con la dirección de Wikipedia. Entonces ahí se produce la conexión entre dos equipos. ¿Cómo? Cuando estás mirando algo en internet, o sea, Wikipedia, tu dirección IP, del... ¿cambia? No, hacia adentro de la red no, hacia afuera sí. Ah. Hacia adentro de la red no, es la misma. Pero de, del router hacia afuera, el router hace cualquier cosa con la IP. Es más, no, no hay forma de saber qué va a hacer. El router porque es aleatorio. El router no se identifica como lo identifica. En tu casa vos sabés que el router es 192, 168, 168 01, por ejemplo. Pero en internet no se sabe eso. Aunque se suponga que es así, no se sabe. No se puede saber. Porque el router reconvierte puertos y reconvierte direcciones IP. Las anota en los paquetes que salen y entran. Entonces sabe. O sea, tampoco las anota. Tiene una tabla de asignación en memoria en donde hace las conversiones. Dice, esta IP se va a comunicar con tal, pero por intermedio de esta, de esta IP inventada por mí. Entonces tiene las tres las tres anotadas. Cuando el paquete va, sabe desde dónde salió y hacia dónde tiene que ir. Cuando vuelve, sabe por dónde tiene que entrar. Tiene una dirección falsa IP, generalmente interna, router. ¿sí? y hace pasar todo por ahí. Ahora vamos a verlo de eso. eso, simplemente es una aplicación para guardar para poner la pregunta, pero más abajo se explica bien bien eso. Pero ¿cómo sabe la enrutadora ¿A qué computadora reenviar la respuesta? Ya que el encabezado TCP no contiene la dirección IP local. O sea, el encabezado no contiene la dirección IP de ni máquina, porque no se puede mostrar en internet eso, Y todas las computadoras están utilizando el puerto 80. Nota, los navegadores web utilizan el puerto 80 saliente para realizar solicitudes web, por lo cual, si se está bloqueando el puerto entrante, no el saliente, se están bloqueando los intentos de otros navegadores para conectarse a mi máquina. En realidad, a mí, puede importarme poco y nada. Si yo tengo un servidor web instalado en mi máquina, sí me tiene que importar. Que si el puerto entrante, 80, tiene que estar habilitado, porque si no, la gente no encuentra mi máquina ni mi página web. Y si tengo bloqueado el puerto, si puerto saliente, no puedo navegar con ningún navegador. Si yo bloqueo en el sistema operativo el puerto 80, no tengo más navegación. Tengo navegación por red, interna, por LAN. Tengo transferencia de archivos por otros medios hacia Internet y Internet, pero no navegación web. El puerto 80 es fundamental. El saliente es para que yo encuentre información con mis navegadores. Y el entrante es para que otros navegadores, que son salientes de otro lado. ¿eh? ingresen a mi página web que tengo en mi servidor, por ejemplo. ¿Complejo? Es complejo, sí. Tenemos que verlo así, el navegador usa el puerto 80, ¿está? Cuando sí. quiero salir a internet, tengo que tener el puerto TCP 80 de salida abierto. Puedo tener el puerto de entrada 80 cerrado, si quiero. Por seguridad o lo que sea. Siempre y cuando... Imagínate ¿O sea para que... El para la exterior? ¿Cómo? ¿no? ¿no? Hay ah, de interactuar. Eh, eliminar la posibilidad de que los navegadores, solamente los navegadores del exterior, ingresen a tu máquina. Por ejemplo, si vos tenés un servidor web y me decís, mira Uh, entra a la página tal, que es mía, que la tengo instalada en mi máquina, y vos bloqueás el puerto entrante no, 80, pero no puedo entrar. Mi puerto saliente está abierto, mi Firefox se va a tratar de comunicar con tu máquina. O pero... El que tiene el desactivado el coso puede salir, pero no te puede entrar. Claro, ah. claro, exacto. Si desactivas el de entrada, no te pueden acceder con un navegador a tu máquina. Ajá. Pero, igual, si no tenés un servidor web, tampoco van a poder acceder a tu máquina o algo te vas a a donde va a decir dónde va a estar. A menos que vos abras el puerto 80 entrante, pero para qué. Si tenés un servidor, para qué vas a cerrar ese. Puerto? Por eso, por eso. Esto sí, es una explicación sí. de cómo funciona, No, no, no, no obviamente sí. no deberías o sea, pues, hacerlo, claro. Eh, los navegadores web utilizan el puerto 80 saliente para realizar el solicitud de web. Por lo cual, si se está bloqueando el puerto entrante, se están bloqueando los intentos de otros de conectarse al servidor web que se esté ejecutando mi computadora, lo cual probablemente no esté sucediendo. Bloquee el puerto saliente 80 y evitará que su propio navegador navegue por internet. Eso está, está bueno. La mayoría de los anotadores domésticos utilizan un caso especial de NAT, Network Address Translation, llamado PAT, Port Address Translation. También lo verás referido como NAPT, Network Address and Port Translation. Estamos hablando de todo lo mismo. ¿tá? O enmascaramiento de IP. Simplificando. IP más quereire. Los tres últimos términos significan lo mismo en general. ¿tá? Siempre que se hable de NAT, de PAT o de enmascaramiento de IP, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. El enmascaramiento de IP es una técnica que oculta un espacio completo de direcciones IP privadas. Ahora sí estamos... Nosotros, 5, nosotros 4, tenemos computadoras y nos queremos comunicar con Internet. Queremos con Internet. Bueno, el enmascaramiento de IP es una técnica que oculta un espacio completo de direcciones IP privadas, oculta nuestras IP privadas, detrás de una sola dirección IP pública. Y eso lo hace Ruta. Las direcciones ocultas privadas se cambian a una única dirección IP pública al direccionar los paquetes IP salientes. Por lo que aparecen como procedentes no del costo, no de de ella o de vos, de vos o de él aparecen como del router aparecen como procedentes no de los hosts ocultos, o sea nosotros sino del dispositivo de enrutamiento en sí el router está pidiendo esto ¿por qué? no le importa a nadie el router pide y chao después que lo entrega a vos el paquete o a vos o a ella o a mí. Eh, debido a la popularidad de esta técnica para conservar el espacio de direcciones IPv4 el término NAT se ha convertido prácticamente en sinónimo de enmascaramiento IP. Estamos diciendo lo mismo. NAT, PAC, enmascaramiento IP, todo lo mismo. Cuando el paquete sale de su máquina interna, o sea, de la máquina de Marco, por ejemplo, la dirección de origen se reescribe. O sea, ¿quién solicitó la, la respuesta? La, ¿quién hizo la solicitud? Ah, no sé, hay una IP falsa metida entre Marcos y el router. Ya el router se aventaja y dice, a Marcos le da una IP falsa. Ya terminó. No. Ta, ta. Le doy una IP falsa. El puerto de origen también se cambia. Generalmente un número alto. O sea que, si, el router, si yo soy el router y vos sos el ordenador y vos me estás pidiendo acceso a mí para salir con el mozilla Firefox a internet, ¿qué voy a hacer yo? ¿Vos, vos pedís con tu IP y por el puerto 80. Pedís acceso. Entonces yo ya sé, ah, pide por el puerto 80, quiere navegar. No importa si es por... Ti. Google Chrome o lo que sea pero yo sé que vos querés usar un navegador porque estás mandando tu dirección IP y el puerto 80 asociado a esa dirección IP entonces querés navegar web ¿qué tengo que hacer yo? ¿mandar todo eso para afuera? ¿agarro tu IP y tu puerto y lo mando para afuera? ¿lo mando para Wikipedia? así de Wikipedia te pueden identificar directamente y pueden hacer cualquier cosa conmigo ¿qué tengo que hacer? ¿esconderme? ¿cómo lo escondo? porque no puedo esconderlo. porque si no Wikipedia dudaría y diría no, no, no, para Cosas no, raras, como Sí, pero ¿qué? Se trata de IP y puerto, lo que él me pide. Me, la IP tal me pide el acceso, puerto Cambió el puerto. ¿Y qué más cambio? La IP también. La IP, así te protejo a vos. Si cambio el puerto, o sea, nadie si, sabe. O sea, o sea, vos salís con una IP y en el puerto 80. Sí. Y hasta el, el router se con eso, y después el router que te cambia la IP y el cuarto te sí, sí. 80, 50 sí o 13.425 no importa ah. nunca se va a poder saber qué fue lo que vos pediste el router pide acceso a internet a Wikipedia quién lo pide y por qué lo pide y cómo lo pide si lo pedís por FTP si lo pedís por HTTP si lo pedís por el medio que sea a nadie le importa solo al router entonces el router se está manejando Tres tipos de IP. La IP real de tu máquina, la IP... ¿Cómo? El, claro, está manejando. IP y puerto de tu máquina. Luego, IP y puerto inventado por el router, o aleatorio, y después IP y puerto real de la página web a la cual vos querés eh, acceder. Ahí está la cuestión de la tabla de datos.